Hola, mi nombre es Alfredo González y soy residente de esta comunidad. Hoy soy retirado de Hope College, donde trabajé como decano y maestro, ayudando a nuestros estudiantes. COVID nos quiere cambiar la vida, pero no nos vamos a dejar. vacúnate por nuestro futuro!